Saludos mi gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes, esto es Anatomía Educando por el Futuro. El día de hoy tengo un tema a base de resumen, repaso para fines de exámenes, lo que usted tiene que saber de manera esencial para usted pasar un examen de Anatomía Humana 2. Específicamente vamos a hablar de algunos órganos del tubo digestivo, del páncreas y vías biliares. Ya que anteriormente hicimos un video de vías biliares, vamos ahora a enfocarnos en cuáles son las relaciones y la estructura más importante de esto. Así que vamos a comenzar hablando del esófago, específicamente el esófago abdominal. El esófago es la primera porción del tubo digestivo, se inicia a nivel de la sexta vertebral cervical y termina uniéndose con el estómago, como vemos acá, se une con el estómago y van a formar una unión que se denomina unión gastroesofágica. Este órgano presenta un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior es un esfínter anatómico que permite el paso de cualquier estructura o alimento hacia el estómago. El esfínter esofágico inferior, este va a ser un esfínter fisiológico, el cual inmediatamente pasan los alimentos, el contenido alimentario hacia el estómago, este se cierra y va a impedir que se devuelva hacia el esófago, por eso es fisiológico. También tenemos que el esófago presenta en su porción abdominal diferentes relaciones. Tiene una relación con el peritoneo parietal, el cual lo recubre. Y esa relación que tiene acá con el peritoneo parietal, su parte externa, se denomina serosa, que sería la capa más superficial del esófago. Este también se relaciona con el hígado, específicamente el lóbulo izquierdo del hígado, al cual le hace un surco. También recuerden que este va a pasar al orificio del diafragma. A nivel del T10, que es el orificio esofágico, este es acompañado con los nervios vagos, el vago derecho y el vago izquierdo. Recuerden la relación que tienen estos dos nervios, el nervio vago derecho y el vago izquierdo, uno se coloca anterior y el otro posteriormente. Esto es por el giro que hace el intestino primitivo en su etapa embrionaria. A nivel abdominal, que es lo que más nos compete, la irrigación de este está dada principalmente por arterias frenicas inferiores, que van a dar sus ramas mediales, que son ramas esofágicas, y también la arteria gástrica izquierda, que esta arteria es rama del tronco celíaco. El estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo, este se encuentra localizado a nivel del epigastrio y también ocupa el hipocondrio izquierdo. El estómago presenta una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical podemos ver acá que está formada. Forma parte de esta, la curvatura mayor del estómago. Esto que se ve acá, curvatura mayor del estómago. También tenemos una curvatura menor. Presenta un fondo que es esta porción más alta, el fondo. esto es el cuerpo, esto es fondo o fundus. Esto es curvatura mayor, esto es curvatura menor. Esas es son las curvaturas. También presenta esta estructura que acá se llama antro. Y aquí se va a unir con el duodeno. En cuanto a las relaciones, tenemos que el estómago, el cuerpo, se divide en dos porciones. Vamos a trazar una línea acá y se va a dividir en dos porciones, la cara anterior del estómago. Se divide en una porción infradiafragmática o intratorácica y una porción intraabdominal. La porción intra, infradiafragmática, esta que se va acá, se va a relacionar con las vísceras que se encuentran a nivel del tórax, en la cavidad torácica. Específicamente el pulmón izquierdo también se relaciona con el corazón y todo eso lo hace a través del diafragma. Y a través del diafragma luego, a través de la pleura, se relaciona con esas estructuras a través de la pleuria pericardio con el corazón y los pulmones, esa es la relación intratorácea también se relaciona con la costilla, los arcos costales que se encuentran anteriormente y tenemos la relación que es a nivel infradiafragmática o intradominal acá la relación que tiene intradominal, la cara anterior del estómago se relaciona con la pared abdominal anterior esta se encuentra recubierta por el epiplom mayor el epiplom mayor es un medio de fijación muy importante. Acá vamos a tener el epiplom mayor. El epiplom mayor va a unir el estómago. Específicamente la curvatura mayor del estómago lo une con el colon transverso. Ese es un medio de fijación. También tenemos otro medio de fijación en la curvatura menor del estómago. Se denomina epiplom menor o también llamado aumento menor. Eso lo une con el borde inferior del hígado. Esos son algunos medios de fijación más importantes. En cuanto a las relaciones, el estómago posteriormente tiene una relación muy importante y lo hace a través de la transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones, también llamada cavidad peritoneal menor o bolsa esta está principalmente relacionada con el páncreas, que se encuentra posteriormente a ella. Entonces la relación del estómago está dado con la transcavidad de los epiplones y luego posteriormente con el páncreas. Esas son las relaciones que tiene más importante posteriormente. Y recuerden que en la transcavidad del esto es un punto de clive cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, es decir, acostado. Los líquidos pueden irse a ese lugar. Eso es en cuanto a las relaciones más importantes que tienen que saberse del estómago. En cuanto a la irrigación del estómago, el estómago recuerden que está irrigado por segmento. Y es muy importante conocer la irrigación de este, ya que le puede salir mucho en los exámenes. ¿Quién irriga la curvatura menor del estómago? ¿Quién forma el arco de la curvatura mayor? ¿Quién irriga el fondo del estómago? ¿Quién irriga el antropilórico, por ejemplo? Entonces, para saberse eso, aquí tenemos una imagen, esto es la arteria aorta abdominal, vamos a suponer, y acá tenemos la, el tronco celíaco, el tronco celíaco, eso sea, es un esquema gráfico representativo, aunque no esté más o menos, pero vamos a hacerlo de esta forma. De ahí nace una arteria que llamada gástrica izquierda, vamos a hacer esto, arteria gástrica izquierda, sigue para acá, da una rama esofágica que va a irrigar el esófago, en su porción anterior y posterior, y el esófago. También va a dar otra ramita que va a irrigar la curvatura menor del estómago. Esa arteria se va a unir, vamos a tener acá la arteria hepática común. Esa arteria hepática común, luego de que da una rama aquí que se llama arteria gastroduodenal, se convierte en arteria hepática propia, que es la que sigue para acá arriba. Y de la arteria hepática propia nace la arteria gástrica derecha. Sigue esto. Entonces, la arteria gástrica derecha, también llamada arteria pilórica, esa arteria pilórica va a llegar parte del píloro y va a seguir para la curvatura menor del estómago a encontrarse con quién, con la arteria gástrica izquierda, y ahí se forma el arco de la curvatura menor del estómago. Bien, recuerden, arco de la curvatura menor formado por la arteria gástrica derecha y la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda, también llamada coronaria estomática, y la arteria gástrica derecha también llamada arteria pilórica esas dos arterias son las que forman ese arco el arco de la curvatura mayor del estómago aquí seguimos con otra arteria importante que sigue por la cara posterior del estómago y llega hasta el bazo. esa es la arteria esplénica de esa arteria esplénica va a salir una arteria vamos a suponer que aquí tenemos el bazo dibujado vamos a dibujarlo vamos a dibujarlo de color verde aunque el vaso no es ese color que tiene, pero vamos a hacer ese color. Ahí tenemos el esquema de la arteria esplénica. De la arteria esplénica sale esta arteria que está acá, que se llama arteria gastroepiploica, gastroepiploica izquierda o gastroomental izquierda. Esa arteria gastroepiploica izquierda o gastroomental izquierda se va a unir con quién? Con la arteria gastroepiploica derecha, que es rama de la arteria gastroduena. Entonces vamos a seguir acá, mencionamos que está aquí, es la arteria hepática común. La hepática común luego de que esta arteria aquí, que sigue descendiendo entre el duodeno y el páncreas, acompañando el conducto colédoco esa es la arteria que acompaña el conducto colédoco la arteria gastroduodenal. Se encuentra localizada posterior al duodeno, la primera porción, luego se encuentra entre el páncreas y el duodeno. Acá vamos a seguir y ahí va a emitir una rama que viene para la curvatura mayor del estómago, que es la arteria gastro-omental derecha. Esa es la arteria gastro derecha y luego sigue y emite sus ramas terminales, que son la arteria pancreatodinal. Hay una que se llama pancreatodinal superior anterior y otra pancreatodinal posterior inferior. Esas son los nombres de las arterias que dan la arteria gastro -venal. Las arterias que irrigan la curvatura mayor del estómago, en resumen, son la arteria gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda gastro derecha y gastromental izquierda estas son ramas la derecha rama de la gastro y la izquierda es rama de la arteria esplénica aprendan a hacer eso así eh, tenemos también el fondo del estómago el fondo del estómago está irrigado por cuáles arterias tenemos ahí los vasos cortos los vasos cortos son ramas de la arteria esplénica aquí vamos a tener la arteria esplénica que va a emitir vasos cortos también llamadas arterias fúndicas y tenemos también que parte de la gástrica izquierda va a emitir una rama fúndica que puede ser inconstante que va a irrigar también el fondo del estómago, el antropilórico, mencionamos que hay una arteria pilórica acá, ese antro pilórico va a estar irrigado por arteria pilórica, eso es en cuanto a la irrigación del estómago, y ustedes saben cuando le pregunten le pueden preguntar uno de los segmentos, forma el arco de la curvatura menor, forma el arco de la curvatura mayor o en otro resumen le puedes poner en el examen Irrígueme el estómago, ya usted sabe Tiene que decir de dónde se viene cada ramita Y explicarlo de así de esta manera El drenaje venoso El drenaje venoso va a ser un poquito más sencillo Y eso lo explicaremos en otros videos Para que se lo aprenda más fácil Para que no se le vea un arroz con mango, la irrigación y el drenaje Pero en el examen le pregunta más la irrigación que el drenaje Bien, tenemos acá el duodeno El duodeno, este es un órgano Primer, primera porción del intestino delgado. El duodeno, este se va a encontrar en el retroperitoneo, mide 25 centímetros de longitud. El estómago mide 25 centímetros también. Y el esófago mide también 25 centímetros. Pero a nivel abdominal mide aproximadamente 2.5 a 3 centímetros. Pero en completo, ese esófago mide 25 centímetros. Los uretres mide 25 centímetros. Otras cosas que van a encontrar por ahí más adelante miden 25 centímetros. Ya ustedes saben, lo que usted nos hace usted puede poner 25 centímetros que mide eso. Pero depende de qué le estén preguntando. Entonces aquí vamos a tener el duodeno que tiene cuatro porciones. Tiene una porción superior o primera porción. Esta es la porción que se une con el estómago. Primera porción. También conocida como bulbo duodenal. Tenemos la segunda porción o porción descendente del duodeno. También llamada pre-renal. Tenemos otra, otra porción, la tercera porción del duodeno, también llamada pre prevertebral, la tercera porción del duodeno. Y por último tenemos la cuarta porción del duodeno, que es la porción ascendente. Es decir, porción superior, porción descendente, porción horizontal y porción ascendente. Esas son las cuatro porciones del duodeno. Aprendan. ¿A qué nivel de vertebral se encuentra cada una de ellas? Eso se lo pregunta más en la parte de teoría. ¿A qué nivel de vertebral se encuentra cada una de las porciones? Pero recuerden que la tercera porción del duodeno, esta se localiza entre L3 y L4 aproximadamente. Lo más importante que usted tiene que saber de eso es que todas las porciones del duodeno, primera, segunda, tercera y cuarta porción, todas están relacionadas con la cabeza del páncreas. Esa relación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los cánceres que ocurren a nivel de la cabeza del páncreas pueden comprometer el duodeno produciendo, produciendo una obstrucción del duodeno y eso es muy importante conocerlo. Tenemos que eh, la primera porción del duodeno se relaciona con las siguientes estructuras. Superiormente tenemos el epiplón menor. El epiplón menor también lo fija con el hígado y ahí vamos a encontrar el pedículo hepático que está en relación con la primera porción del duodeno. También se relaciona con el hígado, específicamente el lóbulo derecho del hígado, al cual le hace una impresión. También, esa primera porción del duodeno tiene una relación importante con el cuello de la vesícula biliar. Esas son las relaciones que tiene la primera porción del duodeno, superiormente. Inferiormente, la primera porción del duodeno está en relación con la cabeza del páncreas. Posteriormente, tiene una relación con la arteria gastroduodenal y también se relaciona posteriormente con el conducto polido eso es muy importante porque si ocurre a ese nivel una úlcera duodenal puede comprometer las capas del duodeno y también dañar o perforar la arteria gastro y ahí vamos a tener un sangrado gastrointestinal. La segunda porción del duodeno se va a dividir en dos porciones, lo divide el mesocolón transverso, ese mesocolón transverso lo divide en una porción supramesocólica y una porción inframesocólica, eso es la cara anterior de la segunda porción del duodeno, entonces la porción supramesocólica y vamos a tener mesocolon, esto, y esto va a ser una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. La porción supramesocólica va a estar relacionada con quién? Con el hígado y la vesícula biliar, específicamente el lóbulo derecho del hígado al cual hace hacen impresión y también el fondo de la vesícula biliar. Esas son las estructuras más importantes que se relacionan con la cara anterior de la segunda porción del lóbulo. La cara posterior de la segunda porción del modelo está relacionada con el riñón derecho. Por eso dijimos anteriormente que este es, esta porción también se puede conocer como porción pre -renal.